Y en directo desde Mendoza hacia Qatar y allí lo vemos a él, a Matías Pascualetti, que no sé qué calor estará sintiendo allí en Qatar y Acá empieza a bajar, ya hace un poquito más de frío. Hola Mati, ¿cómo va? ¿Cómo les va, Julián? Gisella, ¿Cómo están? Muy bien, bien Mati. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente. Bienvenido. Bueno, gracias, porque estamos en la FanFest. Esta es la FIFA FanFest, acaba de terminar, me van a escuchar gritar porque... El ruido es ensordecedor. Aquí son las 12 y 8 de la noche. Este espectáculo dura hasta las 2 de la mañana. Sí. Y acá es el lugar donde venden alcohol. Ah. Este es el lugar de Qatar, donde se consigue alcohol. Pero usted no ha tomado, Mati, por supuesto. Es? Y bueno, tuvimos que probar, Julián. No, de... pero, pero mentí, por pero, lo menos. pero No, pero con, con cuidado, Mati, con cuidado siempre. Siempre. Siempre bien, con bueno. cuidado. le vamos a ir mostrando de a poquito la fiesta que tiene la gente aquí. Hay parcialidad de todo el mundo. Sí. Acaba de terminar Bélgica, Canadá. Sí. Está solo la música, la fiesta como electrónica que tienen los cataríes. Sí. Porque ahí ven el escenario, hay una artista cantando, no me pregunto quién es porque no tengo la melodía. Bien. Pero este está la artista del escenario y después está lleno de gente y acá no se mueren hasta las 2 de la mañana porque, como les digo, es el lugar uh -huh. donde se venden cool, vende, una cerveza a 50 real. Que son 50 Traje para sacar el precio en dólar. Uh -huh. Más o menos 16 dólares. Ajá, bien. Una cerveza, mirá. Lo mirá este muchacho, toda sí. que se topo, mirá. Mirá todos los vasos que tiene. Ah, este está coleccionando. ¿eh? ¿En, ¿En serio? ¿Pero esos son vasos claro. que él ha ido tomando? ¿Estás seguro? Sí. Sí, una cervecita, 4 mil, 5 mil pesos. 5 mil pesos una mil pesos de wow. una cervecita. Una. Y los mechillos son los que más han tomado. Los mexicanos toman sí, más. Buena, ¿eh? uh -huh. Sí, no, los mexicanos toman... ¿Cómo lo comiste? Podemos A ver, charlar no, con la A ver cómo se eh, viene. Dale, para ver cómo A vienen mío. para el sábado. A ver, ahí. Ahí estamos de vivo para la menosa. No. Contame, contame. Contame si se tomaron... ¿Te tomaste todo el tomazo que tenés ahí? te lo tomaste vos? Vamos. Oh, no, no. Ya le no he perdido la cuenta, pero todos esos bebidos... Bueno, pero, pero está bien, porque es más... No, ¿no está nuevo con el tequila, la cerveza. En, en México, papá, tomamos así, no hay problema. ¿Cómo están para el sábado? ¿Cómo? ¿Cómo están para el sábado? Vamos a echar el ejercicio en no, eh, el Mundial, 2-1. 2-1. 2-1, ay, Gisela. El vaso lo tiene, mirá. Mirá. El tiene el, el mexicano. A ver, un trago, un trago. Salud. Salud, dice el mexicano. sí Mm. Y adentro, pero espera no, de hecho, yo estoy suelto. contando cinco mil más cinco mil más 5.000 mil bueno los mexicanos tienen otra realidad ¿no? claro. sí, Tienen claro, una realidad un poco mejor bueno ¿tú? pero bueno, igual el, el, es el, caro el, pero se ha gastado toda la, la plata en cerveza Esa, no, no, en México no, no, no pasa nada la cerveza es un gusto de lo que cueste muy bien las cincuenta la que las 50 reales no hay problema saludos mexicano pero la mayoría de los que hemos consultado de distintos países, sí, sí, Juli, sí, nos dicen que está caro. Nos ah, dicen que está caro. Bien. O sea, las sensaciones de todos. Este nos hace gestos de dos, como diciendo el sábado, le clavamos por lo menos dos eh, ¿Mexicanos también? Sí. No españoles. Este no, es español. español. ¿qué pasa? En las canchas, reparten banderas. Te reparten banderas grandes y como la que tiene el muchacho en la espalda. Uh -huh. Sí. Que esos son mexicanos, que están con la bandera de España porque fueron a dar partido a España. Messi, ¿dónde está? No, no canten antes de tiempo. ¿Qué decían sí. que no canten antes de tiempo? Que no podemos salir por el pantalla. Sí, sí, sí, si está dado o no. No, no, si está dado o no. Chara, Chara, tranquilo. Va a estar. Leo no es Diego, Leo no es Diego. Leo no es Diego, Leo no es Diego. Diego es Dios. Leo no es Diego, yo le tradujo. Leo no es Diego, Diego, Diego sí, porque ver, está, está, está medio confuso el, el tema. Preguntar a Chichaleto, mexicano amargo, me voy de acá, pues este. Se va a agarrar en vivo y en directo. No Mati, bueno, tranquilo, Tranquiliza la fiera interna. Mira, a a ver, ver, eh, pero eh, si eh, siguen tomando eh, así eh, no van a llegar al sábado conscientes. México. México, un este está listo. Vamos con todo, uno a uno, México, Argentina, uno a uno, uno. Uno a ver, Este tiene buena onda. Este es que tiene la camiseta de España pero la bandera de Estados Unidos. Es un menjonje increíble, decime. Bueno, Mati, escúchame. Volvemos en un ratito con vos. Vamos a conectar nuevamente, pero volvemos en un ratito, así que mientras vos vas viendo y detectando qué querés mostrar de Qatar y de esa FanFest, eh, en un rato nos conectamos con él. Ya volvemos entonces con Matías Pascualetti, directo desde el FanFest, te lo contaba él, uno de los pocos lugares en donde se vende alcohol dentro de Qatar donde está permitido.